...el desarrollo comunitario, algo a labor en la preservación de reservas ecológicas, transmisión de ideales de integración y desarrollo a través de la radio comunitaria, tienen una radio comunitaria, viveros de árboles nativos, producción de plaguicidas naturales para evitar tostos químicos dañinos, etcétera, centro de producción de organismos benéficos, reservas celulares, formación de promotores agroforestales, campesinos, producción de hongos comestibles cría y producción de iguanas, que es un proyecto interesantísimo, se tiene instalado un vivero de vainilla, control de incendios forestales, se tiene instalado un vivero de pasto vetiver, educación ambiental, miren ustedes, esta es una página que está ahí en, en internet, ¿no? sobre estas cuestiones de las propuestas regionales bioclimáticas del municipio de Tutupepec, como herramienta a las actividades de, de reforestación con especies nativas de ahí, una labor de verdad muy interesante que están haciendo estas organizaciones esta es una, canal el Costa y el Tupí, capacitación comunitaria de desarrollo sustentable, y conservación de los recursos naturales, un boletín trimestral, una página de Facebook, café producido por la comunidad de San Vicente, tianguis ambiental y tallata que ustedes van a poder escondido y ahí está el Pianis, interesantísimo, ¿no? de los negros muy padre este... Artículos elaborados con materiales reciclados y productos en transición de orgánicos. Las expresiones culturales, la danza de los diablos y bueno, las expresiones ecológicas. En fin, había mucho que decir en relación a eso, pero es muy interesante lo que está ocurriendo con estas organizaciones que están pues, haciendo patente la presencia de esta población. Que lucha por toda una serie de demandas muy sentidas por ellos y que, desde luego, nosotros tenemos que interesarnos, conocernos, y me parece que pues, es muy importante que nos preocupemos un poquito también por saber qué está pasando. No solamente en la costa chica de Guerrero, hay, en, en el caso del Sotavento en Veracruz, está toda esta cuestión del son de la reivindicación cultural de lo afu. En fin, son diferentes formas de expresión, de búsquedas. ¿no? Eh, de estos pueblos negros en, en nuestro país. Pues eso era todo lo que les quería decir. Disculpen que al último un poco atrabancado, tener darlo con la calma suficiente. Les agradezco su atención. Pues estamos a la orden para cualquier pregunta, comentario que ustedes quisieran sí, hacer. Muchísimas gracias, doctor pues vamos a hacer un pequeño espacio para preguntas y comentarios, previo a salir a tomar eh, un solarse esparcimiento, como decían antiguamente, eh, sin dejar de poner eh, un, en la mesa eh, justamente esta ceguera ontológica, este, esta esquizofrenia que sufre nuestra constitución mexicana, a la cual todavía no ha reconocido constitucionalmente a los pueblos afros, por ahí en el artículo segundo constitucional, si ustedes revisan, dice, entre otras cosas en su última fracción, que cualquier otra comunidad o pueblo que tenga las mismas características de los pueblos indígenas podrá poseer los mismos. Pero eso es en realidad eh, parte de lo que está sucediendo en este país y que es justamente producto de una constitución que es discriminadora y racista todavía a la fecha y que pese a los esfuerzos que se han hecho en la constitución de Guerrero y de Oaxaca en donde existe un cierto y muy eh, pequeño reconocimiento muy sumamente limitado reconocimiento de los derechos de los pueblos eh, afrodescendientes, eh, justamente es un, es un tema eh, para la agenda nacional justamente hoy por hoy en, en México y abro eh, Justamente el espacio para preguntas y respuestas. Ya está preparado nuestro equipo por si eh, alguien quiere preguntar, alguien quiere levantar. Aquí la compañera. Vamos a juntar por eh, cuestiones de tiempo las, eh, las todas las preguntas y ya le damos el espacio al doctor Serna eh, para que los pueda responder puntualmente a cada una de ellas. Sí, eh, aquí hay una de la compañera. Adelante. Buenas sí. tardes, doctor. Muchas gracias. Eh, si nos pudiéramos detener un poquito más, ve que tenía una lámina preparada sobre el reconocimiento constitucional, un poco que nos comentara brevemente qué es lo que se propone, eh, la inclusión en qué artículo, de qué manera y cuál es el Estado que guarda esa iniciativa, aunque nos decía que lleva congelada siete años. Y de la misma manera, si bien a nivel internacional en los eh, tratados que existen en la materia, si podríamos considerar a esta población afro bajo la protección de la categoría de pueblos tribales que considera el convenio 169 de la OIT y a partir de ello bueno, desarrollar una serie de, de argumentos para su defensa serían mis dudas, gracias Sí efectivamente eh, esto del reconocimiento es el aspecto digamos jurídico más importante entre los reclamos de la población negra de México implica muchas cuestiones la primera iniciativa que se presentó en Guerrero eh, fue rechazada porque se hablaba de comunidades negras y dijeron que hablar de negros era racista y que no, no podían hacer una ley racista. Esto es un absurdo porque en realidad hay ejemplos en América Latina muy claros de que eso no es normal, puede ser un inconveniente. ¿no? La gente se autodenomina como quiere, prefiere. Debe haber respeto, es un derecho inalienable, ¿no? autoadscripción. Si yo digo que no soy indígena, pues es mi, pues es mi derecho. Otra ¿no? cosa es que lo pueda demostrar para otras cuestiones, etcétera, Pero en principio, como autoadscripción, es un derecho. En Colombia, por ejemplo, la Ley 70, eh, que surgió con el movimiento indígena, el movimiento indígena logra una reforma constitucional en 1991 y hay un apartado que queda en esa ley que dice y también a las comunidades negras así quedó y entonces se formó una comisión para formar otra ley específica para esas comunidades y entonces esa comisión siguió luchando y ya en el 93 se creó la ley 70 y 70 es del 93 la ley indígena del 91 y ya en el 93 la discusión fue muy fuerte porque decían, no, no, no, oigan, pero nosotros estamos acá y a nosotros no decimos comunidades negras, nosotros decimos as, eh, a empezar las denominaciones. Y entonces incluyeron todas. En la ley 70 están incluidas todas las denominaciones de la población negra eh, en Colombia. Entonces es, comunidades afrocolombianas y afrocolombianos, así dice comunidades negras, palenqueras, porque allá hay una, es una diferenciación, los palenqueros, porque allá hubo muchos palenques y están todavía ahí como pueblos, ¿no? y que quieren ser reconocidos así, son pueblos que nunca, que huyeron de la esclavitud, y que, y que tienen su espíritu libertario, que son, son pueblos libres desde la colonia, ¿no? están los palenqueros, y luego los raizales, raizales se les llama, así se autodenomina, la población, eh, afrocarileña que se da en las islas de San Andrés y Providencia, que pertenecen a Colombia, están frente a las costas de Nicaragua y bien lejos de Colombia, pero pertenecen a Colombia, ganaron el diferendo internacional, aunque después con la cuestión de los, las aguas del mar y eso les quitaron, pero bueno, pero con todo, esas islas pertenecen a Colombia y ahí hay población. Los jamaicanos, desde Jamaica los ingleses llevaban a trabajadores, a distintos lugares del Circuncaribe, ¿no? Y por ejemplo en Panamá, ¿no? Los llamados creoles, los creoles de Panamá, los creoles de Puerto Limón, en, en Costa Rica, los creoles de Nicaragua, que están junto con los misquitos, los humos, los lamas, ¿no? todos son jamaicanos que fueron a trabajar. En Belice también los creoles, son la mayoría y son los que tienen el gobierno en Belice, son los herederos, de, los que vienen de la población negra, esclava, que llevaron los ingleses a la factoría maderera que había en Belice, donde después surgió Honduras Británica y ahora en Belice, ¿no? ya como país independiente. Entonces, esa población, toda esa población jamaicana, se extendió y también a las islas. Llegaron ahí a San Andrés, a Providencia y las demás, pues al archipiélago de Islitas, ¿no? Las más grandes son estas dos, San Andrés y Providencia. Y ahí vive esa población que se autodenominan raizales. Ah, bueno, pues a ellos también se los incluyó. Entonces se puede, se puede hacer una ley en la que se incluya las distintas denominaciones, no tenemos por qué andar con pueblitos, ¡Ay, qué antirracistas resultaron los diputados! ¿no? ¡Ay, no! Decir negro es el racismo, imagínense. ¿no? Pues, hay una organización que se denomina así, ¿no? Lo vimos ahí, México Negro. ¿Por qué? Porque cuando tú fuiste perseguido, así como negro, y era despectivo y fuiste insultado como negro, después, a la hora de liberarte, pues te reivindicas como negro. Y ya lo dices con orgullo, no tienes nada, por qué nada, ¿por avergonzarte? ¿No? Pues eso también hace una discusión, incluso en la academia también hace una discusión. ¿no? Si se les dice los afrodescendientes, ¿no? Bueno, más allá de estas discusiones, están los derechos, los sentidos de estas comunidades y que tienen que ser de alguna manera reconocidos. Entonces, el reconocimiento jurídico tiene que ver con el hecho de que se les reconozca: tierra, derecho a tierra, territorio, es pues muy, muy importante territorio en esas zonas, ¿no? que se les reconozca su cultura, que se les reconozca su diferencia, que se les reconozca también su propia situación eh, vulnerable, esa vulnerabilidad histórica que ellos han tenido socialmente hablando, que se les reconozca su atraso en, en el terreno educativo, que también es importante, eso no es gratuito, no es porque sean retrasados mentales, ni tontos, ni nada de eso, ¿no? porque no se ha puesto atención en esas comunidades, se les ha dejado abandonar, obviamente. O sea, y que además, en los libros de historia regionales, aparezcan ellos, pues como que no salen, ¿no? Resulta que estamos hablando de que, y que los griegos y que no sé qué y, y ellos que no aparecen en la historia nacional ¿no? Pues que aparezcan en los libros de primaria y no es de esa forma estereotipada en que luego a veces medio los ponen ¿no? sí, hay hubo negros esclavos y ya, pasan la parte ya. ¿Qué población de dónde venían ¿Quién? están los estudios del de Aguirre Beltrán, pero ya hay muchos otros estudios. Entonces, que se incluya también en la enseñanza de la historia, la presencia de esta religión. ¿no? Que aparezca ahí, pues, como que son los ausentes en la historia, ¿no? Fueron sin historia, volvemos otra vez a lo mismo. ¿no? Que se reconozca su música, ¿no? que se reconozca su culinaria Y ahora, pues, se va a incluir ya esto de, de los de los rituales funerarios, también o sea, son importantes, en fin, ¿qué todo aquello que para ellos es sentido, es muy importante, es valioso y que tiene que ver con las formas de identidad que los hace diversos. El problema de la alteridad, como ustedes saben, compañeros, en, en México es un problema que se ha analizado casi siempre con bibliografía eurocéntrica y concepciones eurocéntricas ese otro para nosotros no es el otro distinto a nosotros totalmente distinto a nosotros no tenemos que cambiar epistemológicamente tenemos que ubicarnos en un desde es decir en un locus del de, sentido del lugar ¿no? locus en, en un de, en un de un lugar de enunciación desde dónde estamos hablando ¿no? porque el indígena siempre está allá el negro está allá. No, es parte de nosotros. Tenemos que entenderlo así. Lo indígena y lo negro de México no es una alteridad absoluta. Tenemos que verlo como parte de nosotros. Y tenemos que cambiar nuestra concepción de lo nacional. ¿no? Durante un tiempo, los medios de comunicación, el cine principalmente, pues puso el estereotipo del charro y eso era lo nacional. ¿No? una zona de Jalisco, Los Santos, qué sé yo, y eso era lo nacional. Y así ahí, digo, ¿no? Carmen, la Miguel Alemán impuso el son jarocho, ¿no? y todo ese, ese son marisquero comercializado, espantoso, ¿no? que, que él impuso en su sexenio, y eso era lo nacional, vean Las películas de los, cinco, de los 40, y ahí está, ¿no? Ahí está este, el son jaro, etcétera. Tenemos que ver la unidad de lo nacional desde el punto de vista pluriétnico y el respeto a la diversidad, no podemos hablar de esta concepción homogeneizante, no hay homogeneidad, el mestizaje mismo no homogeneiza, no es lo mismo un mestizaje en la Costa Chica, que un mestizaje en el norte de la República, o sea, los mestizajes son distintos, no es lo mismo un mestizaje con un MEPA y un AFRO, yo uno entre un chatino y un afro, o entre un chatino y un español. O sea, son mestizajes distintos. ¿sí? El mestizaje por sí solo no, no como lo que se pensó ideológicamente. ¿no? Esa raza de bronce a la que hablaba el racista Vasconcelos, pues, sustancialmente no existe. Es un subterfugio es un, un, un, un, un que lo utilizó para hablar así, en términos muy filosóficos realidad, esconde esa, esa problemática del, del universo. Entonces, el otro para nosotros es parte de nosotros más amplio. Si queremos la unidad nacional, no la podemos pensar en términos homogeneizados y desconociendo o excluyendo al otro. Tenemos que ver que somos un ser diverso en lo nacional. Porque los indígenas de, de Chiapas son mexicanos son indígenas, pero son mexicanos, y cantan el himno nacional, y usan la bandera, y, y tienen mayor, mayor sentimiento o sea, que nosotros, y ustedes dicen, ah, no, no, no, no son mexicanos, ¿no? son como centroamericanos, ¿no? son más guatemaltecos no. no, yo he escuchado gente que así mismo, que nuestro mesoamericano por, ¿cómo, por, ¿Cómo por convicción por convicción ¿no? este, sabe de eso, ¿no? ¿Cómo se dan esas rivalidades torpes? No, es, es parte de una, una totalidad. Entonces, lo nacional lo tenemos que plantear en términos de respeto de la diversidad. Inclusive, por eso en Sudamérica, una, un reclamo de las comunidades indígenas llegó al extremo de decir, nos van a considerar como naciones y queremos un estado plurinacional. Y lo ganaron en Bolivia, y lo ganaron en, en, en Ecuador. O sea, ¿por qué no eso. Aceptar la comunidad, el ser diverso. Nos cuesta trabajo pensar en la unidad de lo diverso, pero tenemos que plantearnos eso. ¿Qué es esto de la unidad de lo diverso? ¿Cómo vernos como parte de nosotros estas actividades? Porque para nosotros esos otros son parte de un rostro más general. ¿no? Un rostro, el rostro mexicano es un rostro diverso. Y si no, pues veámonos. Nosotros estamos aquí. aquí ¿no? La universidad que hay nada más en ese salón. Entonces, dejemos de lado ya esta cuestión, esta visión homogeneizante que fue muy absurda de la ideología de este salón. Y el reconocimiento jurídico tiene que ver con eso. ¿no? Tiene que ver justamente con ese otro que se le ha visto como completamente diferente y distinto pero no se le ha dado atención en su específica también es un ser humano pero tiene su propia especificidad entonces las cuestiones de género se tienen que tomar en cuenta o sea, tenemos que tomar en cuenta esos aspectos que anteriormente no se ven o Estaban están invisibilizados o entonces sea, hay que visualizarlo y tenemos que luchar por ellos entonces el reconocimiento jurídico tiene que ver con esta cuestión es un problema así de aceptación jurídica del otro de, la, de, la, de, la, de la teridad, pero considerándolo como parte del mundo, del mundo hacia allá, tenemos que viajar, nos va a costar trabajo convencer a los diputados, pero son buenísimos para ir a las reuniones, ya ¿eh? van como en el 23 encuentro de pueblos negros ahí en la cosa y siempre llegan y están en el presidio, se toman la foto y ya se van, ¿eh? se queden a discutir los diputados. De... Los políticos a veces no entienden mucho esto, pero nosotros tenemos que irles aclarando la necesidad de que tomen en cuenta estas diferencias y las pongan en la vida. Muy bien, vamos a dar el espacio para las otras preguntas, perdón que se me perdió la mecánica que era que juntáramos todas las preguntas y ya le dejáramos el, el micrófono al doctor, pero en la emoción pues eh, le cedí la palabra pero eh, ahora sí las vamos a juntar todas y ya damos una, una respuesta ya puntual por parte del doctor. Sí, adelante. Sí, sí bueno, eh, buenas tardes y muchas gracias eh, maestro por, por este, compartir sus conocimientos con todos nosotros. Eh, dos preguntas. Eh, una que tiene relación con la primera que hizo una compañera y que tiene que ver si ya se ratificó, porque hay que ratificar los, la firma de los convenios, eh, ya sabemos que México firma hasta lo que quiera, pero luego no lo cumple, obviamente, ¿no? Pero para que pueda cumplirlo, ya se ratificó esto para que nosotros podamos utilizarlo también como una cuestión. Eh, obviamente no basta la cuestión jurídica, lo acaba de decir usted sino hay muchas otras cosas para poder cambiar esa concepción que tenemos de, de ese pensamiento homogenizante ¿no? sobre, sobre la cuestión racial eh, entonces esa es la primera pregunta, si usted sabe si ya se ratificó y la segunda es eh, ya me entró la, la duda de mis clases de historia porque yo sabía que eh, obviamente los españoles llegan por la costa, este, las costas de Veracruz, por ahí llegan los, los primeros este, eh, pues, grupos de esclavos negros y buen Pero resulta que la mayoría de los eh, grupos afrodescendientes se encuentran en la costa chica de Oaxaca y Guerrero, la población mayoritaria que, que conocemos, y llega entonces por la famosa Nao de China, los, los este, que llegaban por ahí los comerciantes. Eh, ya esa cuestión histórica no sé cuál es cuál es la real. ¿Son ambas o, o es una de las dos, ¿no? Gracias doctor. Sí, aquí la compañía. La... Gracias, doctor. Yo quisiera preguntarle para que me orientara trabajo en el estado de Chiapas. Tenemos conocimiento que también la llegada de población afrodescendiente a estas zonas de enorme trabajo capitalero, una de las razones de llegada de esta población, los indígenas de la zona de los altos eh, no sucumbían muy fácilmente al clima de, de la zona del Soconusco. Y bueno, los afrodescendientes mostraban, desafortunadamente para los intereses económicos de esta producción, una mayor resistencia. ¿Qué eh, me podría usted eh, orientar eh, al respecto de cómo fue el mecanismo de llegada a este estado o qué bibliografía podría sugerirme para entender este mestizaje que está... Eh, diversidad, de estas diversidades también, y siendo incluyente con la población afrodescendiente y entender los fenómenos y procesos de los que trabajamos este, en este estado muchas gracias ¿Alguien más? para ya la compañía Hola, muchas gracias, pues más que una pregunta, es un comentario ¿no? me parece como muy interesante pensar que el reconocimiento jurídico va muy de la mano con el autorreconocimiento, ¿no? Pensando en, en lo que Franz Fanon decía, ¿no? Como el vernos y el reconocernos como, como en esa negritud, ¿no? Y cómo nos han inventado a nosotros mismos una identidad de blancos, ¿no? Esta narrativa de la historia que, que es la, la blancitud, ¿no? Pero que al final, pues no pues este, bueno, no, no nos reconocemos en, en la teoría porque pues sí, es como marginación, no es discriminación, es atarse ¿no? a una serie de prejuicios, ¿no? pero y creo que es como importante, ¿no? Pensar en eso, como primero el autorreconocimiento para poder tener el reconocimiento pues, jurídico en el Estado, ¿no? Gracias. Aquí otra pregunta. Eh, bueno nada más una pregunta muy rápida eh, de forma eh, reiterada durante su presentación hizo uso de afroamericanos, afrodescendientes, afromexicanos y también eh, planteó la idea de afroindianidad desde la doctora eh, Montiel eh, yo no sé si esta gran cantidad de, de términos, de denominaciones tiene que ver con una falta de organización de, de los pueblos negros en el país o una diversidad precisamente de adscripciones a diferentes términos. Porque eh, desde mi experiencia he escuchado precisamente esta reivindicación de lo negro en la Costa Chica o algunos la reivindicación de afrodescendencia, etc. Digamos una, una serie de diferentes denominaciones eh, que no sé si desde su perspectiva nos podría... ¿Cuál es su perspectiva de ello una falta de organización digamos de todas las diversidades de pueblos negros al interior de la comunidad de la población negra en México o más bien eh, de una de una diversidad eh, gracias ¿alguien más? si no ya le cedemos la palabra, adelante doctor. muy rápido, la ratificación eh, lo de Durba una declaratoria no aparece como de convenio, no es un convenio que se haya firmado, sí se aceptó la declaratoria y con compromisos. Y se aceptaron los compromisos, el compromiso fue de visibilizar. Todo esto que les leí, ¿no? este, que está en un documento que ellos firmaron como un compromiso, pero declarativo. Y volvemos a lo mismo, esas cuestiones declarativas que no tienen un carácter vinculante y que por lo tanto... No aparecen como un convenio que se pueda exigir su cumplimiento. ¿no? Entonces, ni siquiera eso. Es, hay convenios internacionales como el 169 de la OIT que están firmados y ratificados y aún así no se cumplen. ¿no? Pues imagínense ustedes una declaración. ¿no? Este, desgraciadamente, así está la situación en esto de la ratificación. No es algo que podamos. ¿no? Pero tenemos que seguir insistiendo en que esos compromisos se cumplan. ¿no? Eso no nos. A nosotros creo yo que no es óbice para que nos neguemos a actuar ¿no? y a exigir que el Estado se responsabilice. Y la trata atlántica, lo que se conoce más es la trata atlántica, se habla muy poco de la trata del Pacífico. Se está haciendo ahora un, un alumno de la doctora Luis María Martínez Montiel está haciendo una tesis sobre la, la trata del Pacífico. Eh, la Nao China, que no era ni Nao ni China, se galeón ¿no? que venía de Filipinas, pero que traía mercaderías de todo Oriente y entre esas mercaderías también traía esclavos, ¿no? esclavos negros es el que damos ahí en Acapulco pero no es a, a esos nada más a la que obedece esa presencia negra en las costas en la costa de, costa de Guerrero y de Oaxaca en realidad llegaron por muchas vías la mayoría entró por Veracruz Veracruz era el puerto de entrada de, de, de los abuelos en, en, en nuestro país durante la Colonia, y de ahí eran distribuidos a donde se necesitara. ahí a la costa chica de Guerrero y de Oaxaca llegaron sobre todo como trabajadores de los ganaderos, y entonces por eso el, es un negro distinto, de, mucho más este, libertario, tenía derecho o a sea, usar el caballo, por ejemplo, que le prohibían a otros negros en otros trabajos, ¿no? entonces, negros esclavos pero que tenían derecho de, de traer machete o, o chillo o arma, ¿no? este, por, por las necesidades de la ganadería, ¿no? pero eran esclavos. ¿no? Y, de, de, después de eso se quedaron asentados ahí, otros en la minería de, de, pues, luego las minas de Tasco y la cimarrodería que se generó, porque era muy difícil mantener, mantener los, los esclavos en ¿no? la primera oportunidad se iban no se escaparon. luego los volvían a agarrar y los, los castigos eran espantosos pero bueno, el caso es que si la entrada no nada más fue por el Atlántico Caribe, básicamente, a en la parte del Atlántico que tiene su nombre, el Marcaí, el Golfo de México. Por ahí entraron la mayoría. Y este, lo de Chiapas, hay, bastante, hay muy pocos textos en relación a Chiapas. Pablo Vicenteño en su, que está haciendo esta, esta tesis que les decía yo, a, eh, en la maestría hizo un trabajo sobre Centroamérica y ahí incorpora lo de Chiapas. Y está el trabajo de Silvia Soriano, que ahora no recuerdo el nombre, pero ustedes busquen uno de los trabajos de Silvia Soriano, en Internet, y ahí va a aparecer ese trabajo de ella. No recuerdo ahora el nombre, el título de, de ese trabajo, pero que nosotros lo publicamos por ahí en una de las publicaciones de las que tenemos de Afroamérica, en el CIALC, en la, la Universidad Universitaria de en la Torre de dos Humanidades, en el piso tercero, ahí venden las publicaciones y ahí tenemos varios textos. Sobre eso, y tenemos más bibliografía sobre varios temas. Pueden ir, tenemos videos, pueden quemar discos. Y lo, podemos hacer, lo hacemos constantemente como estudiantes. Hemos hecho esta labor porque nos interesa que se difunda, que se conozca. Entonces, pueden ir ahí con mucho gusto. Eh, lo del autorreconocimiento. Efectivamente, claramente. Eh, es muy importante esta cuestión de que el, la, la, eh, la propia persona digamos, tenga conciencia de, de su alteridad ¿no? la, la y las denominaciones estas denominaciones han surgido a través de discusiones tremendas, discusiones en la academia, pero también discusiones entre las organizaciones civiles, las organizaciones políticas, por supuesto. Pero hay que distinguir, hay que distinguir una categoría de análisis, ¿no? es decir, afrodescendiente, afromexicano, afrocolombiano, esto ha surgido, ¿no? y hay que distinguirlo de un posicionamiento político. En Durban se defendió afrodescendiente para toda América Latina, el diseño de los afrodescendientes, así quedó con un posicionamiento político y, y distinguirlo de una categoría jurídica. Cuando nosotros hablamos de afromexicanos y fuimos a, a los encuentros, la gente allá prefiere decirse negra o moreno, no soy moreno, o costeño. No, a mí no me gusta que me diga negro, pero yo, yo soy costeño. Bueno, a otros no, yo sí, a muchas otras son negros y que, no, El negro de la costa, en fin, como orgullo, etc. ¿no? Pero ya como categoría jurídica, pues así como quede, eso ya va a ser una categoría jurídica. ¿no? Si queda como negro, eso es otra cosa, eso tiene una validez pero mientras no esté en la la ley este, no puedes usar eso como una, una un, algo que te convierte en un sujeto de derecho, para ser un sujeto de derecho necesitas tener una categoría jurídica que te corresponda y a la cual tú tienes que aludir a la hora de exigir ese derecho y si eso no está como categoría jurídica ahí, ¿no? de comunidades negras, por ejemplo, como ellos quieren que se no está ahí, pues, entonces, no es sujeto político, ni menos un sujeto colectivo. Porque ellos quieren ser así como sujetos colectivos. Como sujetos individuales, pero como sujetos colectivos, sean reconocidos las comunidades. Entonces, si las denominaciones hay que verlas así, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una categoría jurídica, estamos hablando de una categoría académica. Estamos hablando de, un, de una autodenominación, ¿no? eso es un derecho, simplemente, te puedes llamar como tú quieras, es un derecho inalienable, ¿no? Este, pero ya hay que distinguir también, luego ven las discusiones, ¿no? ah, es que vienen los académicos, aquí ¿a que imponernos? ¿Quieren que nos vamos a ¿Qué es eso? eso? Eso lo crearon ellos no, ni siquiera lo creamos nosotros les digo, fue un posicionamiento político porque se llegó antes de Durban y así fue, ¿no? pero bueno, pero hay que explicar y hay que convencer porque luego también, con la soberbia del académico llega a querer imponer no, ¿cómo se quiere poner así? eso es no está bien ¿No? Ha, ha habido discusiones de ese tipo yo he estado presente en eso yo siempre he insistido con los académicos pero tengo que ser muy respetuoso las comunidades tienen que Escudir, escuchar, en todo caso hay que convencerlos, sea, nosotros pensamos, que tenemos razón, pero las, pues, no sé, las, las comunidades también piensan, ¿no? Pero uno se piensa que nada más los intelectuales son los que piensan, y no, los intelectuales son los que cobran por pensar, ¿no? Pero todo el mundo piensa, pues sí, todo el mundo piensa, por supuesto. Muy bien, pues... Eh, lo dejamos aquí, eh, le damos la constancia a Jesús serna Moreno por esta valiosa contribución y ahora sí eh, damos el espacio para hacer un pequeño receso porque ya, no, ya está nuestra otra próxima conferencista aquí afuera. Muchísimas gracias doctor.